Arañero y blanco, la reina y dorada es una especie de pase uniforme perteneciente al género Teurus que integra a la familia Parulidae. Se encuentra desde Texas y el nororiente de México hasta el norte de Argentina. Se la denomina Reinita Coronidorada, Costa Rica, Chile y Silvador, Venezuela. Arañero coronado chico o común, Argentina. Arañero, seis blanco, Colombia. Rita, coroni, guarda, Nicaragua. Arañero coronado, Paraguay. Arañero chico, Uruguay. Chipe, corona dorada, México. O pula, pula, salta, salta en portugués, Brasil. Mide 12 a 12.7 centímetros y pesa entre 105 y 10.5 gramos. El dorso es gris oliváceo. Presenta listas en la coronilla, acá una ancha y negra y en el centro una de haces amarillas o anaranjado, canela y puntas oliva. Las cejas son de verde oliva o amarillo opaco. El anillo ocular amarillo y las mejillas son grisáceas. La garganta del pe pecho son amarillos con tintes olivas y el vientre es amarillo y las patas anaranjadas. El pico tiene la parte superior negruzca y la inferior color cuerno. Las patas son anaranjado claro. En la subespecie BS y Ucus, y las partes inferiores son blanco sucio. Se encuentra en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México. Nicaragua, Panamá, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Vive en el sotobosque de los bosques de montaña, los bordes del bosque y áreas adyacentes entre los 300 y los 2150 metros de altitud. Se mueve activamente por la vegetación agitando las alas y meciendo la cola, muchas veces levantada. Acostumbra a ser la especie central en torno de la cual se forman bandadas mixtas. Se alimenta principalmente de insectos púquidos y curculiónidos y lepidóteros, que busca en los estratos arbustivo y arbóreo, bajo principalmente entre el 1.5 y y de metros de altura del suelo. También consume frutas. Construye con raíces fibras, tías de hojas de palma y tallos unidos de forma más o menos globular, con entrada lateral oculta o a hojas caídas. En el suelo del bosque, la hembra pone tres huevos blancos con manchas de color castaño. Su canto es un, una serie alegre de seis a ocho notas y su, en general de la penúltima más aguda y enfática, y llamado es un chillo seco y áspero. Se reconoce 14 subespecies divididas en grandes grupos geográficamente discretos que a veces son considerados cada grupo como especie separada en su correspondiente distribución geográfica. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.